When you record your demo, I'd really love to be there. You're gonna be great. I got a feeling about you. Hey. tratando de alcanzar la meta Pero ese camino nunca acaba Después de un gran logro Siempre viene otro más grande Siempre no está marcado en el calendario. Mi fe es la que me levanta diario Metad de poco, sueño de varios. Una señal a veces necesario, o en la portada de un diario. Una llamada de mi hermano, firmando un pacto millonario. O oh, repletando un estadio. No, no lo sé, tal vez nunca lo haré. Mi destino está sobre mis pies. No hay nada escrito, excepto por este. Complejo sencillo, pero humilde. Es un calvario si no puedo amarte. Me tienta solo con imaginarte. Cierro mis ojos, puedo mirarte. Dentro de mí, la moza de mi arte. Intentaré buscarte para así poder encontrarme. Solo contigo me siento completo. Contigo. Llega, da, llega, Ey, el día del gran golpe no tardará, tardará. Ey, quiero saberlo. hacia atrás y aprecia lo que ya lograste, ese es el verdadero éxito, saber que ya no estás en el lugar donde empezaste. Podré sentirme realizado cuando la mesa esté llena y todos disfrutando Los frutos de lo que generó este cabro Rayando la tapa de un viejo cuaterno Pero jamás satisfecho conforme Sé que tengo un potencial enorme Quiero llegar lejos conversos que formen A personas que este mundo transforme. Pierdo el norte y no te culpo a ti Eres la que me mantiene aquí Si no quiero nada yo te quiero a ti Llegará ese día espera junto a mí Espera junto a mí Estoy con sí. Seremos libres, al fin, juntos, tú y yo, recorriendo ese camino antes de fantasía.